por la dignidad de las personas que sufren problemas mentales. Una manera, una forma de pensar los problemas mentales. Convendría comenzar por la pregunta ¿qué somos? ¿Somos la personalidad? Este es un constructo, un concepto social que se refiere a un espacio de infinitas dimensiones y aristas, solo algunas de ellas estudiadas.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 Y si bien nos salvamos de estar en algunos de los cuadros dictados en los DSM, Manuales de Diagnóstico Estadísticos de los Desórdenes Mentales, cabe la pregunta, ¿estamos llevando una vida cualitativamente digna, propia, coherente y humana? ¿Gozamos de vínculos enriquecedores, de razones para vivir? ¿Hemos asumido y crecido ante los retos y dificultades que las circunstancias nos han impuesto cual ave fénix nos hemos podido reinventar frente a cada pérdida y dolor desarrollándonos y creciendo mentalmente no sería esto acaso lo válido ¿Qué podría decirse además de esos grandes espíritus que aunque tuvieron que lidiar con problemas mentales graves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 incluyendo religiosos, hasta más frecuentemente diabólicos y malignos. Así, en la Edad Media, la persona con problemas mentales era considerada un poseído por el diablo. Por mencionar un ejemplo, Jung Chul Han, filósofo coreano, sobre los tiempos actuales, dice que hemos pasado de la sociedad disciplinar descrita por Foucault, generadores de locos y delincuentes,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 las personas que viven y sufren problemas mentales no solo tienen que enfrentar el sufrimiento propio o inherente a su condición, sino también la reacción negativa del público general y de su grupo social. ¿Y qué es el estigma? La palabra estigma se utiliza en el campo de la sociología para denotar el proceso social de rechazo,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 y que no somos como ellos, los estigmatizados. ¿Y por qué estigmatizamos? En la especie humana, por razones biológicas, hay una tendencia a discriminar al diferente, al que no tiene nada que ofrecer para sentirse rima, del lado seguro y superior, del lado de los que están bien, de los buenos. La educación aquí, entonces, tiene una gran tarea. ¿De qué se nutren los estigmas? Se nutren de 1. Estereotipos, son atribuciones y creencias que se tienen sobre el objeto estigmatizado, 2. Prejuicios de posiciones afectivas frente al individuo estigmatizado y 3. Discriminación o conducta de distanciamiento del estigmatizado. Los estigmas más frecuentes frente a las personas que sufren problemas mentales son 1. Creencias sobre la responsabilidad y control sobre el problema. Cuando el problema o condición estigmatizante se atribuye a causas que supuestamente son controlables por el individuo que lo padece, por ejemplo, abuso de sustancias psicoactivas, es más probable que se perciba dicho individuo como responsable por su afección o problema. La percepción de responsabilidad produce en el observador manifestaciones afectivas de hostilidad hacia éste e incrementa la de intención ahí. de distanciamiento social. De tu parte. Nadie elige sufrir o padecer de un problema mental. Voluntad. La persona que sufre problemas mentales no elige sentirse como se siente ni padecerlos. Dos, creencias sobre la peligrosidad. Las percepciones de peligrosidad muy atribuidas alejemos, a la persona con un problema de este tipo violentos. representa Los un estigma. 3. creencias sobre la posibilidad de mejoría y pronóstico. La visión puramente organicista parece promover una visión reduccionista del problema mental y es ineficiente en reducir la estigmatización en el público toda vez que incrementa el pesimismo acerca del prospecto de recuperación y deja de lado la importancia del contexto en la recuperación. La salud y los problemas mentales constituyen un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores, tanto biológicos, sociales e individuales. La interacción entre biología y experiencia, nunca lineal, es profundamente compleja, imposible de abordar y comprender desde enfoques reduccionistas. La biología define el gran marco de posibilidades determinando el grado de vulnerabilidad del individuo a las frustraciones del contexto. A su vez, se ha podido constatar cómo el contexto es un factor decisivo, tanto en el desarrollo como en los problemas mentales. Experiencias tempranas de excesivo estrés impactan en la epigenética del infante, lo que parece ser el mecanismo clave en la perpetuación del trauma.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 Subestimando la influencia de la historia y del contexto, la mirada exclusivamente orgánica del problema mental limita profundamente las posibilidades de tratarlo de manera integral y eficazmente. Los problemas mentales significan la forma como se logra sobrevivir a un contexto amenazante. Y la recuperación requiere la mirada multidisciplinar que reconozca la complejidad de los múltiples factores que intervienen en su dinámica una sociedad incluyente, la familia y el trabajo individual. 4. Creencias sobre la incompetencia. Se atribuye a las personas con problemas mentales incompetencia. No es así. Las aptitudes y competencias no se pierden. Creencias sobre la imprevisibilidad.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 Dejaron un inmenso legado a la humanidad. When I was 16 years old, I tried to kill myself. Um because I felt weird and I felt different and I felt like I did not belong. And now I'm standing here and so I would like for this moment to be for that kid out there who feels like she's weird or she's different or she doesn't fit in anywhere. Sí, lo haces. Te prometo que lo haces. Esté bien, esté diferente. Y luego, cuando es tu turno y estás en este estadio, por favor, pase la misma mensaje a la próxima persona que viene. Séptimo, creencia sobre la otredad. Quizás el estigma más deshumanizante y violento. Consiste sencillamente en sentirse distinto y superior a la persona con problemas mentales. Basado en un sentimiento de superioridad, desconoce.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 el suicidio es la segunda causa de muerte y, a su vez, representan el grupo que muestra los porcentajes más altos de suicidio. En Colombia, la depresión, así como a nivel mundial, es también el problema más frecuente, seguido por los de ansiedad. Actualmente, a nivel nacional, siete personas se quitan la vida cada día. El punto es que, a nivel nacional, solo el 37.5% de las personas con problemas mentales buscan ayuda, el restante no lo hace por razones de actitud, es decir, por temores y prejuicios. Es aquí donde entra en juego el papel nocivo del tabú, del estigma y prejuicio que han envuelto la noción y la realidad del problema mental. El estigma y el prejuicio alrededor del problema mental hace difícil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 de las mismas. Quizás sea necesario problematizar el paradigma que nos domina y empezar a pensar que lo que nos hace mejores como humanos no es la presencia o ausencia de problemas, mucho menos de sufrimiento, sino que tan cerca estamos de esta gran utopía ideal de conocernos mejor y a estar a la altura de nuestras circunstancias, de continuar el desarrollo de capacidades y actitudes, florecer y vivir la vida desde la realidad propia. No obstante, hemos de mencionar algunos logros jurídicos. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, diciembre 13 del 2006. Busca promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales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 en que el estigma, el miedo y la ignorancia limitan la participación plena de la persona en igualdad de condiciones con los demás. Ajustes razonables Artículo 2 Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular,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 Declaración de Antigua Guatemala, Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA 2013. Lo invitamos a mirar en los problemas mentales un fenómeno complejo de infinitas aristas, inmerso en un sistema o contexto y enriquecer las dimensiones desde las cuales suele mirarse. Se comprenderá así que calidad de vida y salud mental es mucho más que ser competitivo en una sociedad que promueven la productividad y el efectismo económico. Agradecimientos. Este video está dedicado a todos los internos del Hospital Público Mental de la ciudad de Barranquilla. En particular, a los pertenecientes al llamado programa de larga estancia. Viven en el hospital y es así porque no tienen familia. Agradecimiento profundo a todos ellos que tanto nos han enseñado. Gracias.